Las tarjetas de crédito. Estos plásticos que tantas personas aman cuando se trata de comprar cosas que no necesitan y endeudarse, pero que muchas personas odian cuando llega el momento de pagarlas. Y muchas personas terminan cortándolas, quemándolas, poniéndolas en el, poniéndolas en el congelador, tirándolas a basura y endeudadas durante meses y meses, incluso hasta años ahora el día de hoy yo te voy a decir cómo puedes usar estas cosas estas herramientas no para endeudarte no para comprar cosas que no necesitas sino para ganar dinero cada mes cada mes me escuchaste ahora antes de empezar no olvides checar en la descripción en donde está el link para participar en el sorteo mensual no puedes ganar diferentes premios el premio del, del mes de febrero de hoy febrero de febrero 2020 es uh, son 100 dólares en tu cuenta bancaria o en paypal entonces participar es gratis o tienes que checar las, las instrucciones y seguirlas vale y bueno vamos a empezar eh, yo creo que muchas personas si no es que todos están familiarizados con el uso de una tarjeta de crédito eh, una tarjeta de crédito es una tarjeta que el banco te da con dinero que no es tuyo, es dinero que pertenece al banco, pero que tú puedes usar como si fuera tuyo y a cambio tú pagas una tasa de interés cada mes, tan, como es como la ganancia del banco. ¿no? Eh, entonces... Por ejemplo, si tú, tienes mil do si tú tienes una tarjeta de crédito con mil dólares o diez mil pesos o lo que es la moneda que sea en tu país, no importa, voy a usar dólares para que sea más general. Eh, si tú tienes una tarjeta de crédito con mil dólares, um, puedes usar esos mil dólares para comprar ropa, para comprar lo que tú quieras y al siguiente mes tu estado de cuenta te va a decir que tienes que pagar mil 50 dólares o 1.100 dólares o 1.200 dólares y entonces uno dice bueno pero ¿por qué si solo gasté 1.000 dólares? bueno pues esos 50 o 100 o 200 dólares extras es la, es la ganancia del banco es la tasa de interés que te está cobrando por haber usado dinero que no es tuyo y tienes que pagarlo um, ahora es muy fácil y la mayoría de las personas con realmente ricas o millonarias usan esta estrategia eh, los millonarios nunca usan dinero que, no, que, que es suyo, nunca usan dinero que es suyo para invertir. Ellos usan el dinero de alguien más para invertir y hacer dinero para ellos, para ellos mismos. Ahora, ¿cómo? Bueno, quizá, por ejemplo, digamos, um, no sé, Warren Buffett. Warren Buffett tiene billones y billones de dólares. Y quizá. Hoy en día él usa su dinero para invertir en cosas que le pertenecen, pero cuando él empezó él no usó su dinero o sus ahorros para invertir, él sacó préstamos del banco, los invirtió y de esas inversiones sacó el dinero para pagarle al banco y para su ganancia propia. Ahora, esto es algo que muchas personas hacen cualquier persona con realmente un conocimiento en finanzas y en negocios y vaya en dinero en general en general riqueza puede lograr y puede hacer y sabe lo que estoy hablando y hoy te voy a demostrar cómo tú a tu escala a tu nivel puedes hacer exactamente lo mismo para hacerlo necesitas una tarjeta de crédito ya sé que tengas una o que puedas sacar una no importa pero es importante que uses una tarjeta de crédito que tenga una tasa de interés lo más baja posible eh, ¿Por qué? porque el método que les voy a platicar en este momento es es un método que usa el, la inversión el porcentaje de inversión para pagar el interés que se genera en la tarjeta entonces mientras menor sea el interés la tasa de interés de la tarjeta va a ser mucho más fácil Conseguirla, conseguir pagarla y obtener una ganancia mucho más grande para nosotros, ¿okay? Entonces, las tasas de interés generalmente van de 10% al 150% al año. Esta es una tasa anual. Entonces, yo te sugiero que busques, que encuentres, que consigas una tarjeta que esté entre, dentro del 10% al 20% de tasa de interés anual, no mensual, porque hay muchas que tienen 10% o 20% de interés mensual, y eso es una locura. Eh, es anual, tiene que ser anual. ¿Ah? Entonces tú vas al banco y preguntas, quiero una tarjeta de crédito que tenga no más del 20% anual, y te la van a dar. ¿Por qué? Porque el banco prefiere, eh, no le importa si te roba mucho dinero o te roba poco dinero, Mientras te puedan robar, lo va a hacer. Y si te pueden dar una tarjeta que tenga, aunque sea 20%, 15% o 10%, te la van a dar. Si saben que la vas a aceptar, en lugar de querer ofrecerte una que tenga 150% de interés y saben que no la vas a aceptar. Entonces, se van a lo seguro. Entonces, una entre el 10% y el 20% anual. Una vez que la tengas, eh, te vas a registrar en Itoro. E voy a dejar en la descripción, voy a dejar el link de la página. Y todo. Ahí van, hacen clic, se registran. Y una vez que se registren, les van a pedir documentos para verificar su identidad. ¿Por qué? Porque esta, esta plataforma es como un banco. Eh, digamos que necesitan asegurarse de que la persona que está abriendo la cuenta realmente existe porque te van a, es, es, es una plataforma para generar dinero y para pagar también. Entonces están, hay transacciones monetarias bastante bastante grandes y es importante que eh, pues verifiquen tu identidad. Entonces te van a pedir los documentos, los escaneas, los mandas y una vez que tu cuenta esté verificada, entonces sí, eh, puedes empezar a invertir. Ahora, no vas a invertir en cualquier cosa. ¿eh? Antes de continuar, déjame decirte que yo no soy un asesor financiero. Esto no es un consejo financiero, simplemente es una idea, una estrategia que te pongo aquí enfrente y que puedes empezar a usar. Pero es tu, es tu obligación, realmente es tu obligación, hacer investigar a, al respecto y eh, bueno, contactar a tu asesor financiero para que te brinde o para que te dé las mejores opciones en cuanto a tu estatus, en cuanto a tu situación actual, ¿ok? Entonces, no tomes esto como, como una asesoría financiera, tómalo como una estrategia, agárrala, llévala con tu asesor o investigala o lo que tú quieras, pero es importante que te informes. Ahora, una vez que ya lo has hecho, ahora sí, eh, regresas a la plataforma, usas tu tarjeta de crédito, no tu tarjeta de débito, no uses tu tarjeta tu dinero tu dinero de tu cuenta a mí lo puedes hacer pero se trata de que uses dinero que no necesitas o de preferencia que no es tuyo ¿okay? eh, tal y como lo hacen la gente rica entonces eh, usas tu tarjeta de crédito le metes dinero la vacías vacía pon todo lo que tengas mil dólares, si tu tarjeta es de mil o de 10.000 mil, mil o de veinte mil o de, de 50000 mil ponlo ahí en la cuenta de eToro o no tienes que ponerla todo, puedes poner lo que tú quieras, una parte, no sé, lo que tú quieras puedes intentarlo, poco a poco ir subiendo, etcétera, etcétera eh, y una vez que lo hayas hecho, eh, entonces si te vas a poner a checar en la, plata, en la plataforma cuáles son las mejores empresas, yo te recomiendo que uses empresas de tecnología como Apple, como Google, como Amazon, eh, como Facebook, como Paypal, en fin. Todas estas compañías son compañías que en los últimos años han su precio ha ido hacia arriba. Eh, por ejemplo, les tomemos como ejemplo a Apple. Todo el mundo conoce Apple, vende iPhones, vende computadoras, etcétera, etcétera. Entonces, si tú hubieras puesto el dinero de tu tarjeta de crédito en Apple a principios de diciembre del 2020, el precio era de 258 dólares por acción entonces si tú hubieras invertido los mil dólares de tarjeta de crédito ahí eh, al final del mes el precio fue de, de 258 dólares por acción a 298 dólares por acción es decir en un mes solo en un mes hubo un 15% de crecimiento en la compañía y ese 15% de crecimiento es algo que tú hubieras ganado si hubieras invertido en eso. Entonces, al final del mes, en lugar de tener mil dólares, hubieras tenido mil ciento cincuenta dólares. Ahora, yo sé que ciento cincuenta dólares no se escucha como mucho, pero cuando tú vas sumando la ganancia mes con mes, te darás cuenta que puedes duplicar la cantidad que usaste del banco en unos meses. Y entonces cuando eso llegue, cuando eso suceda, puedes pagarle al banco lo que se debe y ya tienes una ganancia por la misma cantidad. Evidentemente hay que considerar como mencioné antes el interés que se tiene que pagar a la tarjeta de crédito. Si tú usaste un, uh, una tarjeta que tiene digamos el 10% anual o digamos, vamos a hacerlo más real, 20% anual, eh, eso significa que en un año, después de usar esos $1,000, en un año vas a tener que pagar $1,200, pero está bien porque mes con mes tu inversión te va a ir generando al menos cierta ganancia. Esa ganancia extra puedes irla usando para pagar eh, el mínimo de la tarjeta o para ir pagando la tarjeta poco a poco y al final del año tu inversión te va a generar mucho más que el 20% de lo que te generó el interés de la tarjeta de crédito, ¿me explico? Eh, es decir, si en, un, ah, si en un mes solo en diciembre Apple ya te generó el 15% imagínate lo que te va a generar los otros 11 meses ¿ja? Fácilmente puedes llegar a un 50%, 80% o incluso 100%. Eso significa que al final del año tú tendrás $2,000 dólares o $1,500 y lo que vas a tener que pagar serán, digamos, $1,200 o $1,100, dependiendo de cuál sea el interés. Ajá. Normalmente eh, la inversión te genera mucho más que lo que el interés te está absorbiendo. Entonces, es por eso que es importante que elijas a una buena compañía. Usando el mismo ejemplo de Apple, a principios del 2019 el precio de Apple era de 140 dólares por acción. A finales de diciembre del 2019 el precio llegó a 298. Eso es un, eso es un crecimiento del 212%. ¿ajá? 212%. Eso significa que si tú hubieras puesto invertido tus mil dólares al principio del 2019 y los hubieras dejado durante todo el año hasta finales de 2019 en este momento tú tendrías 212 por ciento más dinero que lo que tenías antes eso significa que tendrías si invertiste mil dólares tendrías 2120 dólares al final del año y lo que tendrías que pagarle al banco serían únicamente 1100 o 1200 eh, dependiendo de cuál fue tu interés, tu tasa de interés. Ahora, tampoco tienes que esperar todo el año para obtener tu ganancia y para después, um, digamos, pagarle al banco. Puedes retirar tu dinero en cualquier momento, siempre y cuando eh, tus números estén en verdes. Es decir, muchas veces cuando se hacen inversiones, el precio fluctúa, siempre, siempre, siempre sube y baja, sube y baja, sube y baja hay ciclos en largos plazos, en medianos plazos y en cortos plazos en un día puede subir y bajar muchísimo pero también en un mes y también en un año entonces cuando tú veas que el precio de repente baja y digas oh my god, estoy perdiendo 100 dólares tranquilo, relájate en una semana o en dos semanas o en un mes quizá vas a estar de nuevo en números verdes mucha gente tiene miedo a perder, a invertir porque tienen pánico lo que sucede es que de repente invierten su dinero y ven que el precio está bajando, está bajando y entonces caen en pánico porque piensan que el precio va a caer a cero y entonces quieren sacar su dinero y sacan su dinero antes de que el precio vuelva a subir y entonces pierden una parte de lo que se invirtió por eso mucha gente tiene miedo a invertir es por eso que tienes que eh, usar dinero que sabes que puedes dejar ahí por varios meses y no tienes ningún problema con eso um, y no usar dinero que necesitas porque si, si es dinero que necesitas pues si lo metes ahorita y en una semana tienes que sacarlo y en una semana el precio está bajo pues vas a perder pero si no lo necesitas puedes esperar y esperar hasta que el precio suba vuelva a estar en números verdes tengas una ganancia y entonces puedes sacar todo tu dinero con la ganancia, pagarle al banco lo que se debe y quedarte con la ganancia. Y esa es la forma más sencilla de ganar dinero con una tarjeta de crédito. Y la cantidad no importa, puede ser desde mil dólares hasta diez mil, cien mil, un millón de dólares, lo que tú quieras. Eh, lo que me encanta de esta plataforma que les puse en la descripción que se llama el toro es que eh, es como una red social, es como una plataforma social en donde incluso las personas que no tienen idea de cómo invertir, pueden seguir a expertos para invertir en lo mismo que ellos invierten. Es decir, a lo mejor tú no tienes idea de cuál compañía es buena, cuál compañía no, entonces hay portafolios de compañías de tecnología y entonces todo lo que tienes que hacer es decirles, ¿sabes qué? Quiero invertir mi dinero aquí como... Estos expertos lo están haciendo y entonces lo que hace la plataforma es copiar, eh, copiar de los expertos los movimientos y los hace lo mismo con tu cuenta. Y es una cosa magnífica porque entonces no tienes que preocuparte de cuándo meterlo, cuándo sacarlo. Si tú tienes dinero para invertir, lo metes ahí, lo pones, esperas y... Cuando esté el número en números verdes si y tengas una ganancia considerable, lo sacas y disfrutas. Es una cosa increíble. En fin, les voy a dejar todo en la descripción para que lo chequen. Y así es como una persona generalmente empieza a generar dinero, crear riqueza usando el dinero de alguien más, invirtiéndole, invirtiéndolo y generando ganancias a partir de eso. Y bueno, espero que el video les sirva de algo Les ayude No olviden suscribirse aquí para recibir notificaciones De futuros videos Denle like si algo les parece interesante eh, Compártanlo Y bueno, si tienen alguna comen algún comentario uh, Alguna sugerencia uh, algo, algo no les gustó eh, Lo que sea, déjenlo aquí en los comentarios Y bueno Alguna cosa más personal Pueden seguirme en Instagram Me siguen, me mandan un mensaje Y con gusto respondo o en TikTok, ¿vale? Bueno, cuídense mucho, yo soy Cristian, ¡chao, chao, chao!